Buongiorno cari amigo, da Pablo el giorno de hoy. Doy el bienvenido a todas las personas que se han inscrito a este canal y a los que ya son inscritos. Gracias, esperamente, porque con tu sosteño yo vado avanti. Gracias, gracias. Yo espero que, que en esta lesión hoy, en estos ejercicios, tú puedas mejorar eh, tu salud, te puedes sonreír un poco, ser más positivo. Y como digo yo siempre todo este esfuerzo vendrá pagado, gracias, gracias, gracias mille a tutti aprovecho para enviarle un saludo, un saludo al éxito que nos guarda Alecito, le PH con estos ejercicios con las la copas, con el mánico el giorno de hoy, qué voy a fare, voy a fare eh, unos ejercicios para el abdomen aunque el girovita, voy a meterle tres ejercicios para aeróbico para rescaldar un poco si rescaldamos e eh, iniciamos nuestro nuestro labor con el oblicuo y finalizamos con ejercicios para el abdomen, así siempre estamos en forma en forma, en forma, no dimenticare aunque de una sana y correcta alimentación, mangiando sanamente, no tanta grasa, no tanto y dulce, mangiando al menos sus 3 a 4 voltas al giorno y otra cosa que es importantísimo, dormir bien, dormir bien. Me han hecho una demanda Pablo, ¿tú qué, qué, qué integradores prende o qué me concilia? Yo los integradores eh, prendo poco, pero certo, cuando si, si hay un desgasto máximo en mi actividad en lo que falle eh, concilio de, de, de prender algo, pero siempre con una buena asesoría de una nutricionista, no prender cualquier cosa que esté en el mercado, porque no todo lo que venden es bueno siempre una buena asesoría familia Ok, vamos a iniciar eh? vamos a iniciar hoy eh? con un poquito de, de, de movilidad vamos a, a mover eh? nuestra parte superiores eh? aunque un poquito el bachino el bacino giro cuá, giro cuá. para el journée hoy ya llevamos solamente de, de del mánico del mánico si tú no hay el mánico aunque una enchugamán o cual cosa que te sirva para prenderlo en la mano me muevo con el pie, me muevo un poquino voy a hacer con este circuito, voy a meterle tres ejercicios de, que son aeróbico. aeróbico. le voy a meter tres ejercicios de girovita y voy a meterle tres ejercicios de abdomen voy a utilizar un timer, vamos, vamos a hacer o voy a hacer 35 segundos de, de labor o de esfuerzo con 15 segundos de, de recupero no no, no no no 15 no vamos a hacer 10 10 10 así es pa, pa, pa intenso 35 de trabajo o de esfuerzo con 10 segundos de recupero ok, muevo el pie muevo, muevo, muevo, encrocho, cambio ok ok ok ok hoy el sol no, no, no, no está pero va bien y el sol Diego Diego Diego fachuco este calcho calcho calcho cambio Okay un poquito el equilibrio allí estoy un poquito como soportes Okay un poquito de corsa. Ta, ta ta ta ta ta ta ta tres ejercicios de aeróbica como cardio que vamos a hacer voy a hacer tres ejercicios de de girovita y tres ejercicios de abdomen, prepárate Prima iniciar un poquito de agua. Ok, perfecto. Meto el escarpe, ven. Okay, se va. Cerco mi timer para iniciar nuestros ejercicios, nuestros ejercicios no el timer que no lo veo no lo veo el timer no lo veo el timer yo cuesta lo voy a repetir dos vueltas lo repito dos vueltas con ejercicio lo repito dos vueltas prepárate Ok, vamos a iniciar vamos a iniciar prepárate 3 2 1 via 4 3 2 vamos a iniciar con este el jumping ya lo vamos a hacer dos veces consecutivas dos veces dos veces amortigua la caduta si tu hay problema con el ginocchio no fai el salto, simplemente abro chiudo, chiudo abro chiudo, abro abro, abro, chiudo siempre sorridente positivo, dai ce la fai, la fai, la fai hoy, el... hoy no hay sole pero como en prima, tú soy el sol yo soy el sole oiga la primavera dame energía porque y soy un poco de energía vamos a repetirlo nuevamente nuevamente el, el jumping ya después de esto vamos a hacer un poquito de, de skipping me puedo mover en el posto o farlo fermo. Concéntrate, ok. Perfecto. A eso, vamos a hacer skipping cortando el ginocchio lo un alto que uno riesca, cuesta <SILENCIO> así. Te pueden que mover. Ayúdate con las manos. Se la pague, se la pague. paso, poco me da un poquito de castillo Metíamos la agua. Nuevamente. Próximo ejercicio Vamos a hacer un poquito El girovita oblicuo Guarda. Se siente, ¿no? esquina rita me concentro Continuo. hago la pausa nuevamente el esteso nuevamente un alto un alto un alto Alecito, ¿cómo andamos, Alecito? Te piace la escopa, ¿no? El manico, sí, centro, centro. centro. Okay. Vamos a cambiar, cambiar. y se va. Ah. Sí. Ja. continuo. C, C, C, C, C, C, C, C, C, C. Ok, el primo, vamos a escaparlo nuevamente con él. Siempre con el este solato, el este solato. Que sea continuo, que se senta la fatiga. Yo lo repito dos vueltas. Tú acá se lo puedes hacer tres voltas. Tres, cuatro. Certo, se lo fai 4, ripeti il video due volte. Concentrati. E va, accende, accende, accende. Guarda qua come tira, guarda qua come tira. a meter el, el manico para dietro. piego el ginocchio, piego el ginocchio y giro, todos los lados simultáneos, ta. oh las flores, la flores, la fiore. estoy haciendo mal las flores, piego el ginocchio, esquina dirita, solamente gira el tronco, el tronco, el tronco, vamos a sacar el cintura, cintura de, re, de regina cintura de reina prima que arriba el estate tú te meterás ya a forma ok, nuevamente nuevamente nuevamente nuevamente, piego el ginocchio, esquina directa solamente giro guarda, la parte superior tra, tra tra, tra tra, tra tra, tra tra, tra tra giro tra giro tra giro tra giro tra giro tra giro tra giro tra giro tra giro tra giro tra giro ok ok ok vamos a iniciar siempre vamos a hacer este ejercicio de lato voy a iniciar con pesta Ahí sale con la izquierda, con la destra. Ok, va. Ta, ta, salgo, salgo, giro, giro, giro, giro, ta. Mantente, firme, firme, firme, firme, ta, su, su, piega, piega, piega, piega, piega, piega, piega, piega, piega, piega. Sí, sí, sí, sí, sí. Ta, ta, Ok. Cambio de lato, cambio de lato. Lo hago por este lato. Dopo continuo, siempre que cueste el otro lado. Ah, piego el ginocchio. Esquina derecha. Va. Ta, ta, ta. Piego el cuerpo. Ta, ta, ta. Sí, sí, sí, sí. C, C, C, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, Ta, la gamba, ¿no? gamba no la fatiga, ¿no? Okay. Última conquista.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 sí sí sí ta ta ta ta ok Uf. santa madre de dios Dopo de esto andiamo a hacer ejercicio con la, la primavera de abdomen y abdomen ok se sí va ta ta su su su su su su su Ok, arriba tu sole. Ah, sí, arriba tu sole. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Continúa, continúa. Resiste, resiste. Ok, y vamos con el abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen plan invertido la de la posición de la mano de sur el glúteo, si sí va, si sí va, si sí va sí va. nuevamente nuevamente nuevamente, posición de la mano, de la mano de la mano subo el glute Próximo ejercicio, cron, cron, so. cron, guarda, guardate, uno, abracho, Tras. abracho, abracho, prendo, Ay. primavera, dame tu, tu energía, fiorelina, Ah. Alecito, ¿cómo Alecito? ¿Cómo comandiamo. Lo no te sei fermato, ¿no? Tú ah. tocas este esfuerzo, vendrá pagato. Te lo digo yo siempre. Ok, ripósate. Nuevamente cueste. Nuevamente, nuevamente. Nuevamente. Nuevamente. Dai, dai, dai. Resiste. Resiste, resiste. Salgo. Uno. Due. 3 4 5 6 Manca solo un solo ejercicio manca un solo ejercicio de, de abdomen un alto Dale continua Si Dai continua Pausa ti la fai la fai Si la fai la fai Ok, nuestro próximo ejercicio se llama el ponte, el ponte. ¿Qué cosa hago Guarda, en esta posición. Camino, camino, camino con la mano. Ta, ta. Lo più que risque yo, avante. torna indietro. dietro. Ta. Nuevamente, camino, camino con la mano. Lo più que riesca, lo più, lo più, lo più. Torno indietro. Nuevamente. torno, salgo, Echiendo. ok, último, último, ah. uh. Uh. no te rinde más, no te rinde más, va, nuevamente, Largo. Vamos, vamos, vamos, vamos, forza, se la hacemos, último, último, fiorelina, me han dado la energía de la primavera Alecito, ¿cómo han dato el allenamento? Tú lo repites 2 3 veces. Gracias a Tutti por guardar estos allenamento físico, más Si tú ancora no te has inscrito, no no he activado la campanita activa la de eso escríbeme Lásame tu comentario. no te dimenticaré más de sonrider a la vida De core Pablo No te dimentiques de hacer stretching. No voy a hacer el video largo, sino tú lo fui a casa Chao, chao